Hola buena gente de youtube como están? Soy yo soy estamos aquí un nuevo video para este canal, esta vez, hacer, va, esta vez vamos a hacer una nueva video reacción a un youtuber hispano de a ver de quién? de un tal Sergio que se llama así, Buah. que bueno es un hispano y acá dice el día en el cielo de Vegeta, un día en el cielo de Vegeta y a ver a ver cómo lo ha editado todo el video para que... <risa> vea esta tecnología no sé qué pero a ver cómo lo ha editado los fragmentos de video y a ver cómo está haciendo causa de gracia o quizá no, no sé pero vamos a seleccionar a qué onda y doy play y vamos a comenzar no? día de cierre de... 8M Ahora me primer el cider. Sí. Los fragmentos de audio, como los peor. es campeón. Nah ya, ya, El Del cider. No puede ser. Don, un Tú, ¿tú, ¿tú a <risa> <que> no <muchas> la toma, me toma, un toma, más toma, la toma, la toma, la la ok, 5P, Patense el la Quiero estar solo. ¡No te quiere ¡El ciber! ¡No! ¡No! sé ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! el ¡No! ¡No! Míriste también! casete? ¡Qué ¡Ya <risa> ¿Qué has ¿No ¿Qué? ¿Qué? que no quiero ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? No me pagó la También. que aquí ¿Sí? ¿Eh? Estoy inspirada por... ¿Vale abrir, si ¿Sí? Creo que son memes, ¿no? Si ¿Sí? Ahora que me dejen medio memes Me, ¿Sí. ¿Me quedan minutos, ¿Sí? Ahí sí, se decidí que quiero estar. No voy a decir el bien, pero. He sacado la fuerza y ya me corrieron. <risa> ok. ¿Terminó? Ah, porque esa música es de piano sabe <risa> audio mezclado, si sí, decente, eh? Dale like, ¿eh? Si sí me gustó este video Y bueno, cuánto? Unos cuatro minutos, creo que esto sea muy corto Y bueno gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por no haya entretenido un poco, no sé Y bueno Dale un like, compartido suscribirte si quieres este canal para más reacciones y videos como este Así ah, me... Dejaré el video original abajo en la descripción para que lo vean por, usted, por, su, por su propia cuenta y bueno, eso es todo, me despido, soy Jose Ultime y nos vemos en el próximo video. Bye.